Tengo aquí una pena que quiere salir Y un gran remordimiento que me habla de ti No ves en mí lo que soy sino lo que fui Te quedas con lo que escondo y no con lo que di Te miro y te lo juro no sé qué decir el daño que nos hicimos no se va a curar Si crees que tengo dudas la respuesta es sí Si preguntas hasta cuándo digo hasta el final Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé Porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé Y es que sé que ya no basta con pedir perdón no todo es tan bonito como ayer nos lo pintaban no te dicen cuando empiezas que al final todo se acaba la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas y ya nunca te devuelves ese trozo so que te faltaba te perdí por no entender lo que necesitaba por mentirte mil veces a la cara por no cuidar lo que más importaba No te valoraba y entonces te perdí Yo con mis gritos apague tu voz Es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baje ahora Dios escucha tu adiós, yo me moriré Y hey, te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces antes no te importaba, no te valoraba y entonces te perdí